Un examen que tomamos, fíjense, ahí tiene la fecha y todo, hace un par de años, ya está medio viejito, ¿eh? Pero siempre lo usamos para, para empezar a, así a repasar eh, distintos exámenes. Eh, siempre encaramos tres o cuatro exámenes como para que ustedes también sepan cómo se leen, ¿sí? Cómo, cómo encarar el, el problema que les presenta, ¿sí? Los enunciados pueden variar, pero a grandes rasgos son similares a, a, a este modelo. Ya se van a dar cuenta cuando los comparen con el resto de los exámenes que están ahí. Eh, piense que nosotros no les escondemos nada. Tienen todo disponible hasta los exámenes. Bueno, eh, ¿qué es lo que dice este examen en particular? Dice, se debe desarrollar un sistema, ¿sí? El cual permita comercializar espacios publicitarios, ¿sí? los cuales estarán integrados por dos tipos de dispositivos. Pantallas LCD, que serán, no sé, imagínense tipo unas televisiones de 50 pulgadas. Eh, y pantallas gigantes LED, ¿sí? ubicadas en, en la vía pública. Ponernos en una esquina arriba de un edificio, las que están ahí alrededor del obelisco, con unas pantallas así LED grandes. O unos LCDs, ¿sí? unos televisores que estarán, no sé, en un shopping o algo por el estilo. Y ahí se... Eh, pasan publicidades, ¿sí? propagandas de distintos, distintas cosas, distintas empresas, Coca-Cola, lo que sea. Eh, bueno, entonces me dice que se debe desarrollar un sistema que permite comercializar eh, de esas, esas publicidades. ¿sí? Bien, y me dice, el sistema, en el sistema se pantallas del tipo LED o LCD. Bueno, como se aclararon ahí las cuales se registrarán mediante nombre, descripción y precio de la publicidad en dicha pantalla. O sea, yo quiero ponerme un videito que diga, eh, venía a estudiar la UTN, ¿sí? en una pantalla en particular, y bueno, eso vale cierta cantidad de plata, por lo visto. Eh, y eso es por día, ¿sí? porque fíjense que dice. Eh, las pantallas se registrarán mediante nombre, dirección y precio de la publicidad en dicha pantalla por cada día de publicación. Eh, la pantalla permitirá vender a un cliente, perdón, la plataforma permitirá vender a un cliente la publicación de un video publicitario en una pantalla determinada. O sea, el tipo viene y dice, bueno, yo en tal pantalla quiero que aparezca mi video. Bien. La porción del sistema que deberá realizarse se centrará en la venta de publicidad. ¿sí? Y consta de un menú de las siguientes opciones. Y me dice, eh, alta de pantalla, se solicitan los usuarios los datos de la pantalla, ¿sí? Que ya son las que se mencionaron arriba. Para que el sistema pueda funcionar, se deberá agregar un ID único para cada pantalla. ¿sí? Eh, ¿Les suena eso familiar? Después tenemos modificar. Eh, dice, se ingresa el ID de la pantalla para referenciar a esa pantalla en particular. Eh, Permitiendo modificar sus campos. No sé si les suena también familiar. Y después... Baja de pantalla. Se ingresa el ID de la pantalla, se eliminará la pantalla junto con todas las contrataciones de publicidad para esta pantalla. ¿Sí? Y después tenemos, contratar una publicidad, ¿sí? se listan las pantallas y se pide el usuario que es, elija la pantalla donde se quiere publicar. O sea, se listan, es las imprimo para que el usuario las pueda ver. Y entonces después ingresa el ID de una, de una de las que estaba ahí en la lista. Y dice, luego se pedirán los datos asociados a esa publicidad. Sí, el quit del cliente, cantidad de días que dura la publicación y nombre del archivo de video. Por ejemplo, video1.avi. Sí, o sea, la cantidad de días que quiero que ese video esté en tal pantalla. Y ahí quedó contratada. Después dice, modificar las condiciones de publicación. Se pedirá que se ingrese el quit del cliente y se listarán todas las pantallas de video que el cliente tiene contratadas. Acá ya se pudrió todo, se puso más complicado. Mostrando todos los campos. Luego de ingresar el ID de la pantalla, se permitirá modificar la cantidad de días contratados. Y después tienen un cancelar, ¿sí? Que también ingresan el ID del cliente, se listan todas las pantallas que tiene el cliente contratadas y se ingresa el ID de la pantalla que se quiere cancelar. Bueno, y después hay como unas consultas, eh, esto es como lo que nosotros llamamos eh, informes, ¿no? O, o listados de cosas. Por ejemplo, ingresar el quit del cliente y imprimir un importe a pagar por cada contratación. ¿sí? Eh, recuerden que esa contratación tenía días y tenía. Y la pantalla tenía un precio, así que eso va a salir una cantidad de plata, que es la multiplicación de esas dos cosas. Y después dice eh, bueno, listar contrataciones, ¿sí? listar pantallas e informar ciertas cosas. Eh, la lista de clientes con cantidad de contrataciones. ¿sí? Importe a pagar por cada una. Cliente con el importe más alto. O sea, ella que calcular un máximo, por lo visto. Y bueno, puede ser que informes haya miles. ¿sí? Acá hay dos. O bastante tranqui. Bueno, esto es un examen que tienen que poder resolver en, en muy poco tiempo, en, en, en una clase, ¿sí? ¿Cómo se ven? ¿Están ahí todavía? ¿Me estuvieron escuchando? Hasta las 11 tenemos tiempo, ¿no? ¿Hasta las 11? No, no. Este, cuando tomemos el examen, este, bueno. Hasta las 11 mañana. Veremos. Con varias latas de speed, porque si no, no sé cómo llegan a las 11 de mañana. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo lo ven? ¿Lo ven muy complicado? ¿Qué, le, qué les parece? ¿Cómo, ahora vamos a ver cómo empezar a encarar esto, ¿no? O sea, de qué manera sería como lo ideal. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? A ver, ¿alguna opinión? Me mareó en el punto 5, Ah, bueno, si entendiste hasta el punto 4, estamos bien. Claro, como que se ve todo lo que vimos, bueno, sí, sí se ve todo lo que, o sea, para resolver eso hay que aplicar todo lo que vimos. Eh, bien, bueno, una... Si lo quiero hacer más fácil, no, no, la idea generalmente, es, vos pensás que es de, es de hace tres años y el nivel ¿no? de la carrera siempre sube. O sea que generalmente cada vez son más complicados. Y es más complicado que ese, ese es de hace tres años. ¿sí? Así que, bueno, pero más o menos anda por ahí. Bueno, ¿cómo hacemos para, para poder encarar esto? Bueno, ya más o menos una sospecha tenemos, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es, definir o más que definir eh, sería como diferenci diferenciar o encontrar adentro de todo este enunciado ¿sí? eh, cuáles van a ser las entidades de mi sistema ¿Sí? eh, hasta ahora estuvimos trabajando con clientes productos personas hicimos una lista de ellos eh, pero acá puede ser que no nos alcance con una sola lista no y necesitemos más cosas para poder entender eso, lo primero que tenemos que hacer es eh, empezar a buscar, yo siempre les explico la misma técnica, eh, que, es, que es interesante, que es, bueno, agarrar un, hay algo para escribir, y empezar a anotar todas los, las palabras que encuentran, ¿sí? Que pueden significar algo para mi sistema, para mi modelo de datos. Y mi modelo de datos va a ser... Eh, todas las variables que yo tenga en mi programa que me van a representar ¿sí? la información que yo quiero manipular. En este caso, eh, las pantallas, las contrataciones, eh, los clientes, bueno, lo que sea que, que esté dando vuelta con toda la información que tenga asociada. ¿sí? Eso sería como eh, la idea. Entonces, sin pensar demasiado, ¿sí? eh, lo primero que podríamos hacer es ir viendo cuáles son las palabras que empiezan a aparecer ahí. ¿sí? Eh, sobre todo los sustantivos, que son las que más nos van a dar ideas de los de cómo va a ser la estructura de datos que nosotros tenemos que definir. ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿cuáles son las palabritas que encontraron por ahí? Bueno, yo les voy a dar la primera. Claramente, pantalla es una palabra ¿no? que anda por ahí dando vueltas, que significa algo. ¿Qué más se encuentran por ahí? Clientes, LCD, LCD publicidad. Le LED, contrataciones, contrataciones, ¿qué más? Días, precio, precio, precio era por día, ¿no? Vamos a poner precio por día, para que quede más claro. ¿Qué más? Había más cosas, ¿eh? a mí no me engañan. Baja, yo noto todo, todo lo que me dicen... ¿Qué más? ¿Hay más? La no, el nombre, la dirección. Nombre, dirección. ¿Qué más? Bueno, baja, me dicen que hay baja de pantalla y baja de cliente. Yo anoto todo lo que me dicen. Quit, me dice Martín. Muy bien, esa faltaba. ¿Contrataciones? Contrataciones, ya la anoté, ya me la dijeron. Alta, modificar. Importe. Alta, modificar, bueno, importe y precio es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a anotarlo, ahora después descartamos, ¿sí? Ya, eso ya no son palabras, listado por cliente, ya es como muy sofisticado. ID, ¿Y ¿Y estaban diciendo por ahí. ¿Algo más? ¿O más o menos estamos? Bueno, creo que ahí más o menos estamos, ¿sí? eh, Bien. Bueno, ahora lo primero que tenemos que decidir de todo eso, quizá un poco guiados por la intuición, y después a medida que van resolviendo más parciales también les va a resultar más fácil, y quizá ya ni siquiera tengan que hacer esta lista pues se la hacen mentalmente, ¿sí? eh, ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, así como pusimos baja, ¿no? Eh, estaba el alta, bueno, ya pusimos alta y modificar, lo pusimos acá. Podemos llegar a ordenar esto un poco, ¿no? Por ejemplo, bajas y altas y modificar podrían ser como algo similar, ¿no? Son como acciones. Eh, después todo lo demás son sustantivos, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, vamos a poner esto así. Ya eso lo separamos. Eh, que podrían representar a... a la primera entidad, o quizás la única, quizás no, que yo tengo que, que definir. Bueno, ahí me dicen producto. Pero ¿Dónde está la palabra producto en el examen? Yo no la vi. Yo me tiraría más para el lado de clientes. Bueno, ahí me dicen que cliente podría ser una, una posible entidad. ¿sí? Vamos a poner acá posibles entidades. Clientes, me dicen. Para, vamos a ponerlo en singular, ¿no? Cliente. Eh, bien. Bueno, entonces ahí ya saqué algo de la lista. ¿Qué más podría hacer? ¿Eso solo me alcanza con tener una lista de clientes? ¿Podría resolver LCD el sistema? Y LED. LCD y LED, ¿qué, qué son? ¿Son eh, características de algo? Bueno, la palabra dispositivo está. ¿sí? También. Puedo escribir cualquiera. La entidad de... LED y LCD no es pantalla, no, no, no sería la pantalla. O sea, LED y LCD, los campos de pantalla. Serían como características de eh, la pantalla, ¿no? O sea, la pantalla puede ser LCD o LED. Entonces, como que estos dos son, eh, son como características de la pantalla. Ahí ya los ubicamos. Bien, eso es algo bueno de hacer también. Tenemos algunas otras palabras que sean han características de algún otro sustantivo? Por ejemplo, no sé, días, que era? Puede ser de contrataciones, de que tenga días. Puede de ser de contrataciones, porque yo contra contrato una cierta cantidad de días. Bueno, ponele. ¿El nombre qué era? ¿De quién era el nombre? Un campo de clientes podría ser. Y no sé, eso hay que chequearlo en el enunciado. Fíjense dónde aparece nombre. Vamos a ver. En, acá aparece nombre. ¿Sí? Dice, en el sistema existirán pantallas del tipo LED o LCD, las cuales se registrarán mediante nombre, dirección y precio. Ah, no, claro, esas tres podrían ser campos de... Eh... De pantallas, así como LCD y LED. Bien. Bueno, entonces vos me estás diciendo que nombre dirección son como campos de la pantalla, ¿sí? Y en realidad LCD y LED son valores de tipo, ¿no? Porque acá me dice que lo que tiene la pantalla es un tipo, que es LED o LCD. Entonces acá en realidad lo que nos está faltando es el... La palabrita tipo. Y los tipos posibles son el SD o LED. ¿Sí? Y ahí ya casi que modelamos la pantalla. Y ¿Sí? solo leyendo detenidamente esto. ¿Sí? Y dice: si La plataforma permitirá vender a un cliente. ¿Sí? Eh, ¿Qué más dice? Bueno, tenemos que empezar a ver acá qué es lo que pide. ¿sí? También. Eh, el video, nombre de video. El, el video. Canal. ¿Cuándo pasa eso? Cuando contrata una publicidad. Se listarán todas las pantallas, se pedirá al usuario que elija una pantalla ingresando a su ID. Luego se pedirán los datos asociados a la publicidad. Quit del cliente, cantidad de días que dura la publicación y nombre del archivo. ¿Sí? ¿Pusimos archivo? Sí, ¿no? No pusimos archivo, no me dijeron. Acá nos está faltando archivo. ¿sí? Eh, precio por día lo tenemos. Acá está. Bien. La pregunta es, ¿de quiénes son? De qui bueno, el quit claramente es del cliente, ¿no? ¿O no? ¿De quién es el quit? Sí, sí, del cliente. Bueno, vamos a ponerlo acá arriba, donde dijimos que el cliente era una posible entidad. Bien, y después, eh, ¿el precio por día de quién es? Nos falta como ubicar. Tenemos acá, por ejemplo, dispositivo no tiene nada, publicidad no tiene nada. Precio por día iría en publicidad. Bueno. Uh, puse red. Ahí está. Bien. ¿Importe? ¿Qué es importe? No sé, me lo nombraron y yo lo anoté. Ah, porque aparece acá al final. Bueno, pero esto es de un informe, o sea, no, no es relevante. Cliente con importe más alto a facturar. Bueno, no, eso si es de un informe será la suma de, de valores a facturar, pero eso es un cálculo, ¿sí? No es algo que esté permanente, así que importe podríamos en pantalla no faltaría el precio no sé me dijeron que el precio era de la publicidad el precio es de la publicidad o es de la pantalla qué se Están entiende las características ah. qué se entiende en el enunciado de quién es el precio no es de la pantalla el precio y no sé hay que leer y, y deducir ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, el sistema asesinará pantallas, las cuales las registrarán mediante nombre, dirección y el precio de la publicidad en dicha pantalla por cada día de publicación. O sea, en una pantalla en particular la publicidad me sale tanto por día. ¿Sí? En otra pantalla me sale otra cosa. De hecho, cuando yo contrato la publicidad, según lo que dice acá, eh, se piden los datos asociados a la publicidad. Quit del cliente, cantidad de días, y nombre. Nunca se ingresa el precio en ese momento, ¿no? Es como que el, el precio de lo que me va a salir la publicidad está dado por donde, en qué pantalla yo elegí poner esa publicidad. eso es lo que yo entiendo, ¿no? No sé si ustedes eh, ven eso. Claro, el precio quedaría fijo de cada pantalla y después el usuario con lo que crece se multiplicaría por los días que quiere el usuario. Exactamente. Y eso es lo que da a entender el enunciado. Eso significa que el precio no sería de la publicidad, ¿no? Sino que sería de la pantalla. Esa es la conclusión. Entonces, vamos a sacar esto de acá y vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Bien. Bueno, y nos quedó, entonces, dispositivo que todavía no sabemos qué es. Pantalla, que sabemos que tiene todo eso. Cliente, que tiene quit. ¿Sí? Publicidad, que no tiene nada, pero parece que es algo importante, pero por otro lado no tiene nada. Y, eh, bueno, acá tenemos importe que dijimos que no era nada porque era un cálculo que hay que hacer. ID es un campo que tienen que tener, eh, ¿quién? El cliente, el cliente, y después dice que cada pantalla tiene uno único. Bien, o sea, la pantalla lo tiene, vamos a ponerlo acá. ¿Y el cliente dónde dice que se maneja por ID? El usuario ingresa al ID. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás leyendo? ¿En qué parte? Se arrepintió. En contratar una publicidad. Contratar una publicidad, acá está. Se listarán todas las pantallas. ¿sí? Y se pedirá al usuario que elija la pantalla donde se quiere publicar ingresando su ID. O sea, el ID de la pantalla, la que quiero elegir. Está hablando del ID de la pantalla. ¿Sí? Luego se pedirán los datos asociados a la publicidad. Quit del cliente, cantidad de días y nombre del archivo. ¿Sí? Pero nunca habla de ID de cliente. ¿Sí? Después, eh, pero bueno, su supongamos que si es una entidad tiene que tener ID. ¿no? Pero es, entonces vamos a ponérselo, pero es medio dudoso esto. Vamos a ponerle dudoso. Nunca lo usa, para nada. Y nunca se menciona el ID del cliente en ningún lado. Ahí alguien me habló, ¿eh? Lo escuché. El ID del cliente sería el quit, me dice. Claro, es como más que, como que identifican el quit. O sea, para identificar al cliente usan el quit, ¿no? Eh, en, yo creo que en el sistema utilizan el quit para identificar al cliente. Eso, porque en el único lugar que ingreso el, Datos del cliente me dice que ingresa el quit. ¿sí? Entonces quizás no haga falta el ID. Una regla es que si todas las entidades que nosotros definimos tienen que tener el ID y tienen que tener el isempty para poder manejarlas. ¿sí? Pero bueno, acá todavía estamos viendo qué es de qué. Entonces esto lo vamos a poner ahí, lo dejamos como dudoso porque nunca lo usa. Vamos bueno, a dejarlo marcado. Bueno, no nos queda mucho. ¿sí? Eh, el archivo, ¿el archivo de quién es? El archivo de video. De la publicidad. De la publicidad, me dicen. Bueno, es ¿El, el cliente, sería? Bueno, también podría ser del cliente. Ahora, si ese cliente eh, contrata más de una publicidad, el cliente va a tener muchos archivos. O sea que ya guardar un archivo en, pensar en... vos te definís la estructura del cliente. No puedes dejar un campo para el archivo porque el cliente puede tener más de un archivo. Porque puede contratar el mismo cliente más de una publicidad, con distintos archivos. Tendría que tener como campo una lista de archivos. ¿Sí? Entonces, para evitar hacer eso, que sería una opción, ¿cuál sería la otra? Que en vez de estar en el cliente, esté dónde. Y podría estar en la contratación o en la publicidad. Yo, la verdad que asimilo la publicidad y la contratación como lo mismo. Muy bien. Si viste eso, ya estás viendo la Matrix, porque yo les iba a decir, bueno, voy a volver a pegar archivo acá en la contratación o en la publicidad, como ustedes gusten. Porque en realidad, fíjense que me parece que publicidad y contratación es lo mismo. Y no hace falta diferenciarlos. Eh, y una cosa que siempre les va a ayudar mucho es ver el menú. Porque el menú ya los va guiando un poco. Fíjense que el menú dice, alta de pantalla, modificar datos de pantalla y baja de pantalla. Seguramente la pantalla tiene que ser una entidad, porque si yo tengo la posibilidad de dar de alta, de modificar y de dar de baja, tengo que tener una lista de esa entidad y tengo que poder hacer esas tres cosas. ¿sí? Eh, así que es muy probable que la pantalla sea como candidato 2. Ahí está. Es muy posible que la pantalla sea un candidato a... Eh, hacer una entidad, porque ya vemos que en el menú tiene un alta, baja y modificación de esta pantalla, ¿sí? Lo que nos genera un poco de duda es, la, es acá que dice, contratar una publicidad. Y nos habla de publicidad, pero también es como que existe ese, esa contratación y me parece a mí que es lo mismo. No sé qué opinan ustedes. Entonces, dispositivo también eh, sería lo mismo que pantalla, porque esa referencia a LCD y LED. Claro, o sea, esto lo nombró como para usar un, un sinónimo de, de la pantalla, ¿sí? Del equipo que va a reproducir ese video. Así que esa palabra también está ahí para confundir. Eh, mucha, la mayoría de las palabras están para confundir. Eh, ustedes las van a tener que eh, poder diferenciar. Eh, así que, bueno, ahí ya nos sacamos una encima. Y, bueno, sigamos con este debate. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo este contratar? Sería agregar información al sistema, ¿no? ¿Sería como una alta? Sí, exacto. ¿Y este que sí. dice modificar? Sería una modificación y el sexto sería la baja. Y el cancelar sería como una baja de algo que podría ser, podemos llamarlo publicidad o podemos llamarlo contratación de publicidad. Pero es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí tenemos como otro ABM más. Tenemos una alta, baja y modificación de otra cosa. Que por lo visto puede ser que sea esto. Así que esto lo vamos a poner así. Y claro, cuando yo, lo contr yo contrato, tengo, si nosotros volvemos a, a ver los datos que se ingresan cuando contratamos, eh, dice, se le pide al usuario que ingrese la ID de la pantalla. ¿sí? Asociada a esa, a esa contratación. Y los datos asociados a la publicidad. El quit del cliente, cantidad de días que dura la publicación y nombre del archivo de video. ¿Sí? Los días y el archivo lo tengo. Y el quit del cliente me queda en el cliente. ¿Sí? Pero eh, hay como una relación ¿no? entre la contratación y el cliente. Porque el que contrata a uno de estos es un cliente. ¿O no? Claro, primero tendría que haber un alta para que después pueda hacer la contratación. Pues, te solicita el ID y no lo tenés hasta que no haces el alta de la pantalla. Claro. Entonces, el, el ABM, el alta, baja y modificación de la pantalla lo tenemos, que ¿sí? Es como un ejercicio de los que hicieron hasta ahora, Fíjense ¿sí? que ahí ya lo, lo logramos, eh, logramos poner todas las palabritas que habíamos listado, ¿sí? en forma jerárquica. Ya sabemos que la entidad es la pantalla o, o dispositivo y adentro tiene todo esto. ¿Sí? Eso ya es un logro importante. Y sabemos que de esto hay una alta baja y modificación. O sea, que vamos a tener que tener una lista de pantallas, un tipo de dato que se llame pantalla y los campos que están ahí, quizá más. Y, por otro lado, tenemos una especie de ABM de, de alta baja y modificación de estas contrataciones, ¿sí? pero que además de datos independientes que son propios de la contratación, hay datos que tienen que ver con esta otra entidad y con esta otra entidad. ¿Sí? Eh, y no se ve que haya como un alta baja y modificación de cliente. ¿Sí? Esto que hicimos hasta acá está perfecto. Eh, ahora lo que el paso número dos es ver eh, cómo se relacionan entre sí ¿Sí? Y si podemos simplificar alguna entidad. Porque si tenemos que hacer tres, no terminamos más el examen. Entonces, quizás siempre es posible simplificar una. ¿sí? Y que esté como eh, parte de otra. Y después tenemos que ver cómo son las relaciones. ¿sí? Yo sé que esto es un ID de pantalla. ¿sí? Eh, y que si esto es una entidad también, seguramente va a tener un ID... Le vamos a poner ID contratación. ¿sí? Cada entidad tiene su ID y este va a ser el ID del cliente. Sabemos que nunca lo piden y nunca lo usa, por eso le pusimos ahí que era dudoso. Entonces, tenemos esas tres cosas, ¿sí? Pero esas cosas se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan? ¿Quién tiene qué y quién tiene cuántos de qué? O sea, una contratación tiene una pantalla o tiene muchas. ¿Tiene un cliente o tiene muchos? ¿Un cliente tiene una pantalla o tiene muchas pantallas? ¿Una pantalla tiene un cliente y tiene una contratación o tiene muchos clientes y muchas contrataciones? O sea, ¿cómo son esas relaciones? Es lo próximo que tenemos que definir. ¿Qué opinan? A ver, Kevin, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Y qué opinas? Eh, a mí me parece que un cliente puede tener varias contrataciones. Es más, hay un punto, creo que del examen que dice eh, que imprima todas las contrataciones del cliente, si mal no recuerdo. Bien. Eh, o, sea. o sea, que lo que podría hacer es. Estoy pensando acá en vivo, ¿eh? Puede, puede, puede ser Puede sí, ser la idea, pensar así en vivo. El quit, lo, lo pasemos para contrataciones. Eh. Bueno, a ver, cuando vos das de alta una contratación, necesitas mm. referenciar a un cliente, ¿no? Porque de hecho te pide que ingreses el quit. Claro. No te pide que ingreses el ID del cliente, porque el ID del claro. cliente no existe en este sistema. Claro ¿sí? o Nunca lo menciona en ningún lado. Lo ideal para relacionar la contratación con el cliente sería que la contratación tenga un ID cliente. Entonces, yo ya sé que esta contratación hace referencia a un cliente en particular de mi lista de clientes, ¿sí? Eso sería como una relación típica. En este caso en particular, como el cliente no tiene nada, no tiene, no, no, no tiene más campos, no tiene nombre, no tiene eh, dirección, ¿sí? no tiene nada más que no tiene una razón social, no tiene más campos más que el quit, ¿sí? No tengo nada del, del cliente más que el quit. Casi que, que exista la, la entidad cliente no tiene sentido. Y directamente en vez de eh, tratar al quit como algo distinto que el ID, puedo decir que lo único que existe de este cliente es el quit, ¿no? Porque otra cosa no me menciona el cliente. Entonces este ID cliente directamente podría ser el quit. ¿sí? Y entonces esta relación ya está dada ahí. Y esta entidad en realidad no necesito hacerle ni una VM ni nada. Comento notas, yo también, ¿eh? no solo código C, sino que comento cualquier cosa. Esta entidad no hace falta que exista. ¿sí? Porque el único dato del cliente es el quit. Entonces lo podemos tomar como un campo de esta otra entidad. Está muy bien lo que dijiste. Entonces ya está, el sistema nos quedó con dos. Yo, yo cada vez que hago una contratación... Le asigno el archivo, los días, el quit del cliente, que son los datos que me pedía. Se me genera una ID de contratación nuevo, porque estoy dando de alta una contratación y me falta relacionarlo con la pantalla. ¿Cómo hago para relacionar esto con la pantalla? Porque cuando yo contrato, ingreso la ID de la pantalla a la que quiero contratar también, como un dato que ingresa el usuario. Entonces, ¿cómo relaciono esta contratación con una pantalla en particular? ¿Qué tendría que agregar en la contratación? El ID de pantalla. Muy bien, ahí Ariel dice el, el, el ID de la pantalla. O sea, nos faltaría acá agregar un campo que es el que va a relacionarle a las dos es el ID de la pantalla, ¿sí? Entonces, con eso yo relaciono y, y me evito tener que volver acá a poner todos los datos de la pantalla. ¿Sí? ya lo relaciono por este número que va a ser el que eh, corresponda a una de las pantallas que están en mi lista de pantallas, ¿sí? esa sería eh, la idea. ¿Está bien? Eh, bueno, esto de importe dijimos que no valía. Y bueno, todo esto alta, baja y modificación son palabras que no nos van a servir nunca para definir la, ni las entidades ni los campos. Pero sí nos van a servir para darnos una idea de cuáles son las entidades. ¿sí? Porque si yo veo que hay una alta y modificación de algo, seguramente eso es una entidad. ¿sí? Eh, entonces, en este ejemplo en particular... Eh, nos quedó así. ¿sí? La relación está entre dar de alta, modificar o dar de baja contrataciones o publicidad, díganlo como quieran, eh, y dar de alta, modificar y dar de baja eh, pantallas. ¿sí? Y estas contrataciones van a estar asociadas a las pantallas. O sea, por cada contratación hay una pantalla. ¿sí? Eh, claramente. Eh, puede haber muchas contrataciones que tengan el mismo ID de pantalla, ¿no? Entonces, puede haber muchas de estas contra uno de estas, ¿Sí? Pero no puede haber muchos de estos contra uno de estos. O sea, una contratación solo tiene una pantalla, no tiene más de una. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro para ver qué incluyo dentro de qué. ¿Sí? Y si alguna vez llegan a la conclusión de que en una entidad... Necesitan una lista de IDs de otra, es porque lo están pensando al revés. Mal. Lo están pensando al revés. Si se meten en este libro no salen más. No se escribe hacia el revés. Ahí está. ¿Sí? Así que eso no. Siempre que llegan a la conclusión de que ah en esta entidad necesitaría una lista de IDs de esta otra... No, eso está mal. Seguramente en la otra necesito la ID de, de esta entidad que estoy modelando. ¿sí? O sea, lo estoy haciendo al revés. Eh, eso es un consejito. Así que bueno, ahora que tenemos definido esto, ¿sí? estamos en condiciones de empezar a programar. ¿Cuánto nos llevó definir esto? Como una hora. <risa> bueno, esto lo van a tener que hacer un poco más rápido en el momento del examen. ¿Sí? Eh, como para, si ustedes le pifan acá, ya está, todo lo que programan está mal. ¿Sí? Eh, y se van a dar cuenta cuando ya están están por programar algo en particular y se dan cuenta que no les cierran la, qué está eh, atado con qué, o sea, qué está relacionado con qué, no les cierra y no pueden programar eso que les está pidiendo el programa que haga. Y ahí se dan cuenta que modelaron mal. Si modelan mal, eh, todo lo que estuvieron programando es tiempo perdido. No les va a servir, tienen que empezar de nuevo. Entonces, tienen que prestarle mucha atención a esta parte, ¿sí? Como hicimos recién. Eh, este, este ejercicio que hicimos recién de nombrar las cosas e identificarlas, lo pueden hacer con todos los exámenes que tienen ahí en el classroom para, para bajar, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá. ¿Consultas? Eh, yo... Eh. O sea, siempre voy a tener que vincular los, las dos entidades con un ID, mayormente. O sea, Probablemente no... sí. Excepto que sean dos ABM separados, independientes. Pero generalmente en los sistemas una cosa tiene que ver con la otra. Okay. ok. Generalmente hay una relación, mínimo hay una. O sea, puede ser que haya tres entidades y se relacionen. Una se relaciona con dos. ¿sí? O sea, si esto hubiese sido. Además hubiese tenido un un alta de cliente, baja de cliente, y el cliente hubiese tenido más datos, por ejemplo, no sé, nombre, y el cliente hubiese tenido un ID de cliente, seguramente acá en la contratación, en vez de poner el quit, hubiese puesto el ID del cliente. ¿Sí? Entonces, fíjate que la contratación tiene dos relaciones. Tiene asociada una pantalla y tiene asociado un cliente en particular. Justo da la casualidad que, este, que, de hecho, es a propósito para que sea más sencillo, que no hay una alta baja de modificación de clientes en este ejercicio en particular. Entonces, se puede omitir esto para que no haya tres entidades, sino que haya dos y sea más sencillo. Entonces, directamente, como el único dato del cliente es el quit, lo usamos como si fuese el ID. Todo esto no existe porque en realidad no hay nada que cargar, porque lo único que existe es el quit y ya lo uso como ID. sí Perdón, okay, buenísimo. Pero en ese caso, en realidad, claro, acá también esto está relacionado con el cliente. Lo que pasa es que el cliente no tiene más nada. Entonces pasó a ser un dato más de la contratación. ¿sí? Pero si no, este campo hubiese sido una relación contra el cliente. ¿sí? Que estaría definido en otra lista, en la lista de clientes. Muy bien. Me cansé, ¿eh? Me cansé. Estoy viejo ya para esto. Bueno, no sé si tienen más preguntas. ¿Nadie? ¿Una pregunta más? ¿Se entendió más o menos lo que hicimos? Esto hay que practicarlo, no queda otra. No hay una fórmula específica de seguir paso por paso. Eh, hay que leerlo y comprenderlo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora estaríamos como en condiciones de empezar a programar esto. ¿Está bien?